Bueno, La Universidad es una institución que está orientada al servicio, que está orientada a dialogar con la comunidad, que se orienta a entender los problemas que tiene una sociedad y poder reflexionarlos, poder investigar, poder entregar vías de solución a problemas que afectan a las personas.